Ante la situación del coronavirus hay muchas cosas que, que han cambiado. Por ejemplo, ir al cole y, vi, y ver a los amigos. Pero bueno, eh, con el tema del cole, eso no ha cambiado mucho porque en Classroom mandan una barbaridad de tareas y eh, so, eh, ma todavía mantengo contacto con mis amigos mediante la Play. Para mí la cuarentena ha sido en verdad bastante útil porque me ha permitido hacer muchas hacer unas cuantas cosas que siempre he querido aprender o hacer, eh, pero nunca he tenido tiempo. y hay mucha gente que lo está pasando obviamente muy mal, no tienen dinero, no tienen un tejado donde poder salir, poder tomar sol cuando quieren y pues yo me encuentro muy afortunada en, ese, en esa situación. Eh, en mi caso pues es verdad que le estaba tanto tiempo encerrado, ya uno empieza a hartar pero, bueno, sobre todo lo que he hecho de menos es pues estar con mis amigos, salir a la calle y demás. También las familias, aunque afortunadamente, tanto como amigos y familia, pues estoy manteniendo el contacto gracias a los móviles. Pero sí, obviamente a algunas personas les habrá afectado muchísimo. Y lo siento mucho por esas personas. 26.000 personas han muerto a causa de, de esta pandemia solo en España y yo creo que, bueno, que por respeto a ella pues deberíamos pues, tener cabeza y, y mantenernos en los márgenes que se nos dicen. Pero también tener esperanza que esto se va a terminar en algún tiempo, pero que necesitamos todos en... quedarnos en casa y esperar que esto, esta ola pase. Y es lo más importante ahora mismo para salvar a nuestro a nuestra ciudad, nuestra nuestro país y a nuestro mundo. La gente puede, por el bien de los más vulnerables, la gente puede quedarse en casa, durante aunque sea durante mucho tiempo, y como una sociedad eso es posible, es algo muy positivo. Y creo que esto puede ser un golpe de responsabilidad para, para los ciudadanos que usaban siempre el coche, para la gente que, que, con, que, que abusaba del consumismo y demás, para que se conciencien y para mejorar un poco también ahora en el futuro en nuestro propio planeta.